los dos nos complementamos muchísimo para llevar al bloque de la muerte. Lo más lindo para mí es compartir con la gente que lo quiere y conocer a diferentes tipos de personas. De kleuren, al de dansen, de meisjes zijn zo mooi mojísimas en zo mooi gekleed. De mensen en Arica son super vriendos. Idereen es muy gezien, er wordt gefeest, er wordt gelachen, voelt u super op su gemak hier. als is veilig hier, niemand valt u lastig. Gewoon kijk op de sfeer en iedereen is heel vriendos.